Campeones de League of Legends en 10 segundos. Annie, cada cuatro habilidades, su siguiente habilidad es tuneada. Una bola de fuego, un cono de fuego. Se pone una escudo a ella o quien sea. Aparece un oso.